canso de mirar ese cuadro, El cuadro de ese cuadro de bachatero <risa> señores Ay, claro. cómo son las cosas sí. amado hoy voy a compartir con ustedes y con todos nuestros amigos que siempre están con nosotros algo sobre la belleza que tú tienes allá arriba y qué nosotros estamos haciendo y qué pretendemos hacer y hasta dónde queremos llegar primero darle un preámbulo a ustedes de que la provincia de Duarte tiene todas las condiciones para ser una provincia ecoturística. Tiene los climas y tiene los atractivos para poder desarrollarse con este enfoque del de nuevo servicio de turismo ecológico. Algunos pioneros han hecho ya eh, sus cabañas allá en la montaña como Amado. ¿Eh? Hay otros que han hecho proyectos, como el Canario y otros amigos. Así es. Fabuloso, han, un eh, señor fabuloso panameño. Sí, fabuloso, sí. sí. Han hecho eh, un el, risor, ecológico, un risor ecológico. Así es. También han instalado algunos cables de... Sí, ¿Cómo los que le line, los line, line. Sí, para ver la belleza que hay allá arriba. Decir que ya hay eh, gentes, mucha gente, mucha gente, muchas personas con, con esta visión. O que en Costa Rica le dicen a eso tirolesa. Tirolesa. Sí. Lo, lo, los indígenas lo usan mucho uh -huh. para cruzar eh, de un lado a otro. Bien, entonces tenemos nosotros una identidad como San Francisco de Macorís que es la identidad del jaya. La ciudad del jaya, la tierra del cacao. Y no nos luce eh, estar eh, de espalda a lo que está sucediendo con el río Jaya entre todos tenemos que hacer algo entonces casualmente hoy tenemos una reunión con las universidades aquí en San Francisco de Macorís Sí, tenemos una reunión hoy con las universidades aquí en San Francisco de Macorís eso es una de las cascadas del río Yabija Yavija. que es afluente de Jaya Así como lo es sonador. Esta, esta está cerca de la cítara, allá arriba, cerca de la guamita. Ah, bueno, muy bien. ¿No es por Jaya? Eh, no. Eh, nos fuimos. ¿Por Naranjo Dulce? Eh, ah. Por lo Basilio, allá ah, arriba. Por lo Basilio, okay, Sí. Okay. Y caminamos, es cierto que caminamos dos horas y algo dentro de la. Los lo, lo Basilio, causa. decirle a la gente que es en la joya. Sí. Uh -huh. Caminamos dos horas y media para ir y dos horas para regresar, pero fue asunto exploratorio. Uh -huh. Y encontramos cerca de cinco cascadas parecidas en diferentes afluentes. Y la intención es hacer un caminador ecológico eh, con responsabilidad que la persona puedan interactuar con el entorno natural que ofrece la provincia de Duarte, Duarte, que ofrece San Francisco, y que puedan ir también en familia, así como lo han hecho lo, los saltos de la Majagua, así como lo han hecho eh, el río Partido en, en Montellano de, de Salcedo, y como lo han hecho en otros lugares. Nosotros también aquí tenemos los atractivos para hacerlo. Ahí hay una vegetación extraordinaria, y le decía que hoy tenemos reunión a las 3 de la tarde con las universidades, la Fundación Río Jaya y otras instituciones y algunos miembros de la sociedad civil de la zona alta. Mira, te voy a dar un, un consejo. Eh, date una vuelta cuando tengas un tiempecito. Ojalá y, y nos pongamos de acuerdo y yo pueda eh, conducirte. Detrás de la finca del doctor Gilles Fernández en Naranjo en la Planación, tú bajas por una, por una carretera, bueno, un, una trocha que abrieron por ahí, y tú llegas, vas a llegar a Río Limón. El Río sí. Limón tiene cascadas más grandes que esa que estamos viendo ahí, sí. y, y, y varias, o sea, no solamente... Un, continuas. Continuas, exactamente sí, De sí. hecho, en una ocasión un amigo... Que luego te diré que, que vive por ahí mismo. Estaba pensando represar alguna para sacar energía. Sí, sí, se puede. Pero ya, mira, bastante ya, bonito. Ya, ya Río hecho, Limón se llama. Ya hemos hecho eh, cuatro fines de semana continuos de exploratorios. Este fin de semana que entra vamos a explorar algunas grutas que hay también y algunas cascadas en otros lugares uh -huh. para tener todo el paquete completo. Exacto, exacto. El hecho es que esta reunión que vamos a iniciar esta tarde, va enmarcada en empezar una serie de trabajo en la parte alta de la cuenca del río Jaya, de recuperación asistida a, a estas áreas que han sido muy afectadas. Y acercarnos amigos que son propietarios de zonas que están cercanas a estos nacimientos, para que ellos también eh, participen. Y también tengan renumeración de, de su participación. Es como algo compartido. Lo que se piensa hacer es que haya conciencia de cómo rescatar, cómo cuidar, cómo proteger esta belleza natural que nosotros poseemos. Por ejemplo, yo tengo un amigo allá arriba que se llama Cándido Sánchez, que él tiene allá tierras. No hemos hablado con él, pero sé que por la sensibilidad que él tiene hacia, hacia estos temas, con mucho gusto se va a incorporar a este tipo de trabajo, eh, rescatando con las especies endémicas que son de la zona y también aportando ideas para ir organizando estos paquetes que queremos organizar. Eso ahí, por ejemplo, ¿ustedes conocen la pringamosa? Esa es la fruta de la pringamosa. Se come, ahí estoy yo comiéndomela. Pero la pringamosa es... Yo, alguna... yo la había visto y lo que no sabía es que, no se, que se sí, comía. Sí, se come, sí. ahí yo no la había visto nunca. Ahí estoy yo comiéndomela, la fruta Pero de la pringamosa. Pica la pringamosa? Sí, la pringamosa <ríe> es horticante, eh, pica, uh -huh. hay que cogerla con cuidado. Los indígenas amazónicos usaban la hojita de la pringamosa doblada, del lado que no tiene espina, uh -huh. se la tragaban uh -huh. para así entonces expulsar los parásitos enganchado no me digas. <risa> un sistema de de, de curarse. Sí, entonces la <risa> naturaleza tiene mucho durante el trayecto vimos muchas cosas que se pueden ir enseñando eh, árboles que sirven para el insomnio otros que sirven para comer arbustos, hierbas entonces todo eso se le va a ir enseñando y el objetivo es nosotros primero conocer lo que tenemos Rescatar lo que tenemos, aquellas que haya que rescatarle asistidamente y cuidar lo que tenemos, para ahí incorporar a, a los propietarios de allá arriba y también a, a la parte interesada en hacer proyectos ecoturísticos, darle también unas, eh, las prerrogativas, cómo eh, poder construir allá, con cuáles materiales construir, cuáles son las reglas todo ese tipo de reglamento para mantener la parte ecológica lo más eh, prístino posible, lo más sano posible y mantener nuestro ambiente lo más protegido posible. Lo que sí es, en conclusión, que estamos en estos trabajos buscando incorporar a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, a una provincia ecológica y que su, sus ciudadanos puedan concientizarse de lo que tienen, del valor de lo que tienen y que no inicien eh, construcciones alocadas, desenfrenadas sino eh, coordinadas con el Ministerio de Medio Ambiente y bajo los reglamentos que establece poder usar esa zona y así eh, ese gran ambiente que tenemos allá y esas temperaturas tan agradables poderla nosotros usar como un atractivo más toda la biodiversidad que tenemos en esa Así es. zona. Así es, gracias, Fulvio. Mira, hay que rescatar el, el, el, el tema de dentro de ese ecoturismo. La zona de Naranjo Dulce, la planación, la zona más alta de Naranjo Dulce, se produce el fenómeno de la lluvia horizontal. Sí. Que mucha gente no lo ha visto. Sí, sí. Yo soy yo soy testigo. Es un de... corredor de nubes. Exactamente. Uh -huh. una, una cosa increíble. Por eso es una productora de agua. Sí. Y tenemos que protegerla. Y también están aves eh, eh, que son, sí. son endémicas del lugar, sí. que en ningún otro sitio usted lo encuentra. Y vienen también desde Estados Unidos. También. Sobre todo de Miami, eh, Miami. El, el Sorsal. También. Por eso hay una zona allá que se llama la zona del Solsa. Una sí. reserva. Sí. sí. Bueno, hay muchas cosas interesantes, señores, en la ecología y en nuestro país. Vamos a ver los WhatsApp, señor La Antigua. Así mismo es. Díganos lo que dicen nuestros amigos. Adelante con los WhatsApp. Fernando Hilario dice: Creo que deben investigarse los desfalcos que hicieron funcionarios de gobiernos anteriores.